Buenas tardes amigos y amigas de la hora de Hurlingham, estamos de vuelta, estamos acá, hoy es día, hoy es jueves, ¿vieron? está nublado, ¿Qué es lo que hay. Estamos con Graciela, la primera temporada, esta es la séptima entrega. Confieso que en la anterior yo más o menos sabía que era lo que iba a hacer, está haciendo cualquier cosa ella, pero está bien, está perfecto, está perfecto. A mí me encanta que sea, que sea así. Eh, ¿De qué vamos a hablar, Graciela, después de que dejes de reírte? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende del momento del día. Ahora hay que saludar así porque nunca sabe cuándo te van a ver. Así que, bueno, buen, buen, buen momento. No, en mi perra no sé qué le pasa y está... A veces se enoja, ¿viste? Cuando te vas cuando te vas un poco más de lo normal y acá se pide donde quiere y acabo de ver un piso al lado mío entonces se dije ¡no! bueno eh, te, marca, te, marca, pero... te, marca el, te marca el territorio y te dice, si vos te vas lo ocupo yo, Creo ¿viste? Pero, claro, no, ¿Los, perros, no. los perros son tal cual Bueno Contanos por dónde vamos a andar el día de hoy eh, Vamos a una comedia romántica ya que estábamos demasiado serios con el con el policial, vamos a, a, una, a una comedia romántica argentina. Una comedia rosa, no tan rosa porque es, es argentina, entonces todo lo argentino tiene otro sabor, eh, no tan edulcorado como, como nos venden en, en Hollywood. Y, y bueno, cine argentino siempre viene bien. Y se llama Cuando brillan las estrellas y es del 2018 y es una directora que se llama Natalia Fernández. Hernández Y el guion es Sebastián Rothstein. Entonces, ¿qué pasa? Como es una comedia romántica, va a tratar de relaciones. De relaciones, en este caso, son únicamente hombre y mujer. Pero, bueno, como tenemos un guionista hombre y una directora mujer, está bastante equilibrada la balanza en cuanto a... A, eh, importancias de protagónicos y de, de, de los puntos de vista. O sea, está, vemos los dos puntos de vista en cada pareja. Y bueno, eh, es nada, un poco de, de, de comedia romántica que tiene eh, todos los, los aditivos que debe tener, encuentros, desencuentros, primeros amores, música. Eh, y hay un personaje que se dedica a hacer eh, crucigramas, pero a diseñar los crucigramas. Este es un chico que quedó así como estacionado en su primer amor y como que le cuesta muchísimo todas las nuevas, nuevas relaciones. Entonces está ahí y, y se dedica, se encierra en sí mismo y hace todo el tiempo por crucegramas. Y bueno, un poco es la estructura que toma la peli. Y empieza con una, como una animación diciendo, bueno, esto, los científicos se han juntado, estuvieron un montón de tiempo tratando de, de definir qué es el amor, y no lo han logrado, obviamente, porque nadie lo ha logrado, pero da una definición y que dice que es una pequeña sucesión de universos estallando y volviéndose a crear una y otra vez. Entonces, con esta estructura y los, los crucigramas, es que se va, se va a ir armando la peli. Y eso es lo bueno, o sea, no es una pareja que es eh, como generalmente son las comedias románticas hollywoodenses que eh, eh, vemos cuando se conocen, como, como, como son antes de conocerse, que se conocen, que pasa todo, que luego se separan, ¿no? O que, que se aman para toda la vida, que nunca pasa, pero bueno, no importa supongamos. Eh, entonces entonces es, eh, lo bueno de esta peli es que va mostrando diferentes caras, facetas del amor y de, las, de los distintos tipos de relaciones con, eh, así entrecruzándose ¿no? que resulta después que se, se entrecruzaron todos pero y bueno y también en esto de esto de, del desciframiento ¿no? de descifrar bueno eh, porque en cada relación nos ponemos a descifrar qué es esto del amor de estar con una persona distinta a nosotros y a nosotras y, y bueno y así va pasando el, eh, el, el, sí. el, mezclando filosofía el amor con la autoridad. Y está, eso por decir algo, pero estaba pensando, bueno, ¿qué, ¿qué es una película de amor argentina? Entonces ella explica un resumen a voy, yo Está el, ramo, el, el amor romántico y rosa que te vende siempre la comedia de Hollywood, que es lo que ellos compran, ¿no es cierto? Donde ya está todo enlatado, es decir, es más, uno no sabe hasta por qué la ve, la película, pues ya te das cuenta cómo empieza, cómo se desarrolla y termina. El amor a la Argentina es... Yo, mi resumen es así: Mira, hay amor, pero hay que agarrar el bote y no hay agua, hay dulce de leche y tenés que remar en dulce de leche y remar y remar para que coaje una parte con la otra. Te dicen, Mira, amor ahí, no te preocupes. ¿Cuándo? ¿Qué sé yo? Siempre hay una complicación. ¿Vos qué opinas sobre eso? ¿Cuándo ¿Y, y de qué manejas? O sea, hay por ejemplo unas citas ciegas en la peli que es. Eh, horrible, ¿va? para mí no hay una cosa peor que una cita a ciegas, es como, pero está muy, muy divertida, planteada y muy ingeniosa también. Eh, así que, para mí es muy buena la peli, muy, muy buena, si sí. pueden verla, véanla, se llama Cuando brillan las estrellas. Y, y después, bueno, una pareja que, que por ejemplo, que convivió. Y que está, se está rompiendo, digamos. Y, y bueno, que a, a, siempre, o sea, cuando no funciona, todos y todas nos queremos separar y queremos, pero, va, ah, ¿Cómo duele, no? Y cómo cuesta también dejar, porque eh, la costumbre... Eh, Exactamente. La costumbre un montón de cosas Pusiste. que por ahí no tienen nada, nada que ver con el amor. Pero no podemos salirnos de esa costumbre, de esa manera de que adoptamos por ahí por años. Entonces es como hasta lo veo un poco como las adicciones. O sea, yo me, a mí me pasó que yo dejé de fumar, ¿no? Entonces fumaba mucho y me costó muchísimo. Y lo complejo que es una adicción, porque está lo físico, lo psicológico, lo corporal, lo, hasta eh, contener el, el humo cuando, cuando se fuma, hasta eso se, es, es, es adictivo. Entonces, la postura de hablar con un cigarrillo en la mano, todo, yo no podía hablar si no tenía un cigarrillo en la mano, porque fumaba todo el tiempo. Entonces, bueno, eh, y es eso es un hábito, o sea, porque está la adicción que se hace hábito, ¿no? Entonces hay una mezcla ahí, y bueno, un poco pasa con las relaciones también, como que nos habituamos a vivir de una manera, compartir la vida de una manera con otra persona, y, y por ahí hay montones de cosas más allá del amor que nos relacionan a esa persona, pero ya... Ya el amor ya no va, entonces hay que terminarla. ¿Y cómo se termina? Es tremendo, es tremendo. Y bueno, y se ve el sufrimiento y decir pero por qué? ¿por qué están sufriendo? Y sí, ¿cómo no van a sufrir? Porque es tremendo. Pero, pero bueno, es parte del amor. Esta, esta película, eh, digamos, termina bien. Sí, <risa> Ale, te lo... re, bien, re entonces, bien. Es como, termina entonces. Bien. Es como decía, yo hace muchos años hice terapia, entonces el terapeuta, viste faltaba que prendiera la pipa, es un capo. El tipo decía, mirá, las relaciones humanas como empiezan, es como se desarrollan y es como terminan. Me dice, habitualmente. Entonces, si el amor fue construido, por más que haya demorado, fue construido bien, es un buen indicio. Es un buen indicio. ¿no? Es decir, si el amor lo construís rápido, como quien va y dice, ah, vamos a hacer una casa, che, pero hay un arenal, hay un médano de arena, no se puede construir nada, se puede dice, dale, vamos, que okay, está, que está, está, otro, así va a suceder. Así cae, así, así cae. Lo que tiene, pero está bueno esto que vos dijiste sobre el amor en el cine argentino. Siempre vos decís, ay amor, qué lindo que esto y otro, pero que pero te plantea la verdad de las dificultades. Este, que uno tiene cuando se encuentra con la otra persona, y como vos dijiste, es decir, si venís de, de, de desarmar, estás transitando, desarmar un amor, una costumbre, todo lo demás, este, es para trabajar. Yo no digo porque está mal decir, no, uh, es complicado, porque ya está, matas a todo el mundo con eso, es imposible también, no, no es así. No, no, no. Tenés que laburar no. tenés que remar, agarrar el no, remo, dulce leche, remar, remar, remar. Esto de que estalla y se vuelve a crear una y otra vez es como Big Bangs, es claro. excesivo, y siempre ocurre. Y también está una pareja que había amor, y había, y había, y había, y tenía que ser, pero las circunstancias... Dieron otra cosa y no, no dio. En algún momento va a ocurrir y va a ocurrir. Es como que, que todo, ¿no? Bueno, lo que tiene que decantar también decanta, porque, o sea, porque bueno, sí, lo, que, lo que ocurre en, en dos universos que se juntan y, y pasa, es como que es difícil ir contra eso, digamos. Con, eh. ¿cómo, ¿Cómo llegaste a esta a esta película? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo arriban, cómo arriban las películas a Graciela Muñoz? ¿Cómo llega una película Tata a ver eso? ¿Cómo te lo pones a ver? No, estaba, estaba buscando una peli, que sí. la sigo buscando y no la encuentro, que supuestamente estaba en Cinear, Esta está en Cinear, la pueden ver en Cinear. Ah, eh, está en Cinear esta película entonces, sí, buenísimo. Sí. Y además es relativamente nueva desde de 2018 con WhatsApp y todo incluido en la peli, que, que esas son cosas que, que en otras pelis no, no, no tan actuales no está. Y bueno, la encontré y me encantó. Pero no estaba buscando una que no voy a decir cuál porque está, no. está buena y la quiero encontrar, pero bueno. Para después, no, lo no. va a hacer. Bueno, la película. Derivo en esto Empezamos con que el cine argentino Es complicado, pero Nuestra vida también, porque decimos Hablamos de las personas, hablamos del amor Hablamos de lo que se inicia Hablamos de lo que se deja A un costado De... Vas caminando por una avenida y volvés de esa avenida y de repente aparece un cerillo ¿qué quiere que le haga? ¿Qué quiere que le haga? ¿No es cierto, Graciela? La vida misma, la vida misma. Sí, la vida misma. Eh, gente, nos vemos la semana que viene. No digas la película que está buscando, porque eso ya lo vemos la, la semana que viene. Ha sido un gusto. Y, Graciela, para retirarnos, saludar a la gente. Y antes, contame cómo te estás sintiendo con, con esta cosa que estamos haciendo. Si te resulta molesto, denso, ¿cómo? Eh... Uy, va a decir la verdad. No, no, no. Es una cosa más que hay que hacer y preparar como todo. Entonces, es como que se van sumando todas mis cosas que tengo demasiadas, pero bueno, nada, la idea es eh, aceptar los desafíos y mm -hmm. ir para adelante. Y aparte del cine vos te encanta, aparte Sí, además que eso, que ayer le decía a mi hijo, y le digo, bueno, pero veo películas y, y, y me sirven además, porque eh, como yo escribo, eh, estar, por ahí a veces no tengo tiempo de, de alimentarme, que hay que hacerlo, ver claro. películas. Esto claro. me obligo y también esa es una, una buena. Uh -huh. así que Bueno, nos vemos, gente. Hasta la semana que viene. Hasta luego, Graciela. Chao, que estén bien. Cuídense.